hola muy buenas he preferido hacer un vídeo porque creo que va a ser mucho más sencillo explicar todo lo que todo lo que he visto en este, en este gráfico ¿no? y en el dataset vale. eh, esta gráfica representa eh, año de creación y followers como han ido incrementándose no sé, los seguidores los followers hasta los 5000 más o menos parece orgánico todo esto parece más bien orgánico pero a partir de aquí ya es cuando empieza todo el, el desmadre de, de bots, ¿vale? Pero lo mejor es verlo en, en el dataset. Dataset, estos son todos los followers, desde el primero hasta el último, este es el primero que llegó hasta el último. Yo lo que suelo hacer por, por metodología es pongo en rojo las cuentas eh, que tienen candado, las pongo en negrita, las que tienen, eh, o sea, mejor dicho, no tienen logo, y, y marco en, en amarillo. Eh, los que tienen lo que no tienen ningún puesto ¿vale? Es una metodología propia mía de, de, para trabajarlo, ¿no? este tipo de dataset Entonces, como he dicho, hasta los 5.000 es totalmente orgánico, ¿vale? Entonces, a partir de 5.000 es cuando se ve un poco el desastre, ¿vale? Yo tiro para adelante, en principio no veo nada, no se ve nada, aunque muchas veces así se ve enseguida el, el patrón, pero bueno, ya lo veréis ahora a partir de los 5.000. Bueno, hay aquí algo ya un poco extraño, pero bueno pero bueno aquí no se ve yo lo veo pero bueno lo, lo veremos más adelante ¿eh? porque se verá mucho más claro entonces a partir de los 5000 es cuando empezamos a ver y un poquito más para adelante vale. Vale. aquí por ejemplo se ve mucho más claro es eh, aparecen las cuentas lo que llaman las, las cuentas de los 3000 que digo yo no 3.800, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000 y pico. Pero bueno, son 3.000, se eh, pueden estar entre el 4.000 y 2.000 y pico. Son cuentas de, con muchos seguidos, muy pocos seguidores. Y sí que es verdad que tienen los tweets muy aleatorios. ¿Qué tipo de cuentas son este tipo? Pues bueno, pues cuentas que se llaman... Una india, creo que será la india. En fin, eh, lo veis enseguida, ¿no? ¿Qué tipo de cuentas son? Estas son las cuentas que le llamo yo 3.000. Estos son bots también, ¿vale? Entonces, estas cuentas corresponden a... Empieza todo el desastre por aquí. Por aquí. Seguimos para adelante. Y lo que voy a hacer ya... Bueno, ves cómo se, seguimos con las 3.000, 3.000, 3.000... Todo este tipo de cuentas, ¿vale? Y vamos a ir directamente ya a lo que se ve un poco más, más fuertecito, ¿no? Mira, vamos primero, si queréis... Bueno, este, vamos a saltar esto. Todo esto son de las cuentas de 3.000 y toda esta porquería. Vamos a ir directamente a lo que se ve más gordo, ¿no? Que son esta línea roja. Que son... Eh, cuentas que se han añadido de forma brusca de una fecha determinada. Y estaremos hablando de unos 15, sobre los 15.000 followers, ¿vale? Pues tiramos para adelante. 15.000, ¿veis que seguían apareciendo? Eh, hay algo raro por aquí, pero bueno, eh, sí que para adelante Vamos a centrarnos. Estas es por la que se ven por aquí, por ejemplo, esto de 10.000, estos son nuestros bots que vamos a ver más adelante, corresponden a los que están en eh, sobre los 10.500. 10.500, 10.500, y pues deben de ser estos, esta rayita, ¿vale? También son bots. Y bueno, los nombres ya sé, ya podéis ver qué patrón cuál es, ningún follower, seguidos a estos, y ningún tweet. Más claro agua. Bueno, vamos directamente al, a los 15.000. 15.000 vamos a ver, 13, son los 14, seguimos con los... El, el, aquí está, ¿ves? 15.000. Y entonces aquí empieza un patrón de 15.000, como el que hemos visto antes. En este caso es distinto, tiene más followers. Aquí va, estamos hablando de, de, de paquetes, ¿vale? El paquete de antes era distinto porque estábamos hablando de, de seguidos, de en torno a los eh, 30 o 40. Este, este paquete es de seguidos entre los 100 y 200 más o menos. Y este es el que más largo es. ¿eh? Ocupa todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Termina más o menos sobre los... 15.800 que sería sobre esto más o menos por aquí después sigue para adelante que seguimos con cuentas de 3.000 que digo yo con los nombres que podéis ver aquí bastante pocos años seguimos para adelante y vamos a ver dónde pega el salto o, o canta otra vez vale bueno, algo por ahí hemos visto por aquí estos deben ser sobre los 18.000 vamos a esto 18.000 que deben ser, posiblemente sea esto, más o menos, sí, debe ser eso, seguimos más para adelante, y aquí empieza a venir, este es otro, el otro mogollón, este es el otro mogollón, si no me equivoco, es el del, el de los 19, 19, 19, correcto, estos deben ser estos de aquí, 19, ¿ves? este es el formato muy parecido a los primeros que hemos dicho, entre los 10 y los, son los 50 más o menos, que se mezclan también con estos otros. Es decir, que posiblemente ya no hay dos tipos de inyecciones ahí. Seguimos para adelante. Y aquí aparece, aquí aparece otro. Es decir, otro tipo de, de, de bots. También con nombres eh, extranjeros. Eh, con un perfil muy parecido. ¿Veis? Y estos corresponden, como eh, tienen Twitch, corresponden justamente a esta línea azul. Y esta línea azul corresponderá, te llevará hasta... Y después ya empiezan a seguir. ...cuentas normales... ...bueno, cuentas normales... ...hasta que llega ...estas... ...que son el formato de los 3000... ...pero en este caso son de 2000... ...¿vale?... ...también con nombres... ...bastante muy... Eh, ...variopintos... ...¿vale?... ...esto bueno, no son nombres... ...bueno, mira, son... ...me imagino que será hindú... ...y esto corresponde... ...estamos hablando sobre los 20... ...corresponde a estos de aquí... ...a estos de aquí... ...pero a ver si sigue más... ...ya vamos más para adelante... ...siguen con el formato S... Y, correcto, ...y acabamos con eso... O sea, ...estos últimos que hemos visto... ...corresponden al... Eh, ...veis que hay distintas fechas... 19-15 ...y estos corresponden a esto de aquí... ...todo esto de aquí... ...y bueno pues... ...estos son los bots... ...es decir, mmm, está en principio limpio... ...y a partir de los 5000... ...pues todo esto es... ...porquería que digo yo... ...todo lleno de bots... ...es una cuenta... ...de la caixa... ...cuenta oficial... Con su estrellita dorada. Y bueno, pues así con todo en Twitter. En fin, espero que os haya gustado.